Es un recurso, en, en cualquier caso, Escolarium o, o el libro digital es un recurso más y muy potente. ¿no? Partimos de la base de que estos niños han nacido en la, en la sociedad de, de, la, bueno, de los ordenadores, de multimedia. Desde pequeños están acostumbrados a trabajar con dispositivos móviles, eh, tablets y ordenadores y para ellos es un recurso muy fácil, muy asequible. Lo usan habitualmente en sus, en sus casas y aquí pues lo usan también con mucha familiaridad. Entonces, eh, mi experiencia ha, ha comenzado este curso. Este curso he comenzado a dar clases de matemática con Escolarium, pero ya el curso pasado empezó, empezamos en el cole. Lo que solemos hacer es, es empezar con la pizarra digital y damos una clase pues, a, al uso, ¿eh? en donde eh, ponemos los, los vídeos, normalmente son vídeos muy, bueno, son llamativos, tampoco es que sean eh, eh, muy pesados y, y aparecen muy poquito texto, tienen que leer poco, algunos tienen sonido, este en este caso no tiene sonido, pero algunos sí que tienen sonido. Y, y bueno, nos dan una pequeña explicación, vamos leyendo, vamos viendo los vídeos, vamos viendo que se van enterando, las recreaciones que va haciendo, Apoyamos esa, esas explicaciones con, con cosecha propia, ¿no? de, de, de los maestros que ya tenemos de experiencia de otros años, de lo que funciona, de lo que no funciona. El material es, es bueno, es, es entendible, ¿veis? es poco, no hay excesivamente texto. Y una vez que se ha terminado, pues pinchamos en para estudiar, en donde nos viene lo que a ellos le aparece en su libro de texto también repasamos brevemente, hacemos esto algunas veces se usa, otras veces no, pero sí siempre se lo recuerdo que cuando a la hora de hacer ejercicio si no se acuerdan de, de cómo se hacía pues volvemos a, a para estudiar y pueden repasar digamos la teoría y lo que sí hacemos también es hacemos los ejercicios en grupo Hasta la las primeras 20 minutos, 25 minutos en una clase así y luego ya le digo bueno ya hemos hecho los ejercicios en grupo, ahora ya cada uno el suyo, venga, coge los ordenadores, bien, bien, bien, bien, bien. ya, eh, claro, ya les encanta. Eh, van a hacer ejercicios de matemática, pero no es lo mismo hacerlos en el cuaderno, copiar el enunciado, tal, no sé cuánto, que hacerlo aquí, para ellos es muchísimo más motivante, hacemos más más ejercicios, es más, es, es más eh, abundante, la cantidad de ejercicios que haces aquí. que no, o sea, Normalmente, en una clase tradicional sin libro digital, pues de todos los ejercicios que te vienen en el libro, nunca los haces todos, no te da tiempo a hacerlos todos. Sin embargo, aquí te da tiempo a hacerlos todos. No se trata de saber, no se trata de saber sino de saber hacer. No se trata de saber, yo sé hacer divisiones, etc. Tal, vale, pero, ¿utilizarías esa división para resolver un problema? Entonces, las matemáticas ahora en qué se centran? Resolución de problemas. Resolución de problemas, resolución de problemas. Es que para resolver el problema tienes que hacer aprender divisiones, efectivamente. El hecho de usar libros digitales eh, mejora al 100% la competencia digital. Eh. Aunque en los coles los ordenadores han estado presentes desde hace ya muchos años, cuando empezó toda la revolución esta de dotar a los centros de y tal. Pero es verdad que todo depende de. Mm, de la disposición del profesorado. Eh, fundamental para que el Escolarium tenga vigencia dos cosas. Una, eh, que los centros contemos con una red tecnológica real, potente, que sea que cuando tú pongas en marcha la pizarra digital o cuando pongas en marcha eh, pongas los ordenadores a funcionar, pues que la cosa funcione. Eso. Y yo creo que habiendo, teniendo en los centros esa, esa facilidad para acceder a Internet y para acceder a los dispositivos y para acceder a los contenidos, luego ya todo será más fácil.